En este módulo 5 vamos a programar la placa de Arduino utilizando Scratch. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, la programación de Arduino, como habéis visto en el módulo 4, no es demasiado complicada. Pero, claro, Scratch es mucho más sencillo, sobre todo para depende de qué edades o para depende de que gente poco experimentada. Uh... En este módulo veremos cómo trabajar con estas placas de Arduino utilizando Scratch, veremos algunos formatos de programación eh, más o menos sencillos para trabajar con ellas y todo ello lo haremos utilizando el software de Scratch for Arduino. Scratch for Arduino es un, es un desarrollo del City Lab de Corteña, cerca de Barcelona, que lo que, hace es, lo que hizo en su momento fue, por un lado, reprogramar la, la imagen de Scratch 1.4 y por otro lado generar un firmware que se carga dentro de la paca de Arduino y permite que se haga esa comunicación.